Estamos ya en contacto con el viceministro de Tesoro y de Crédito Público, don Carlos Slink, a quien el saludo. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Hora 23. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para. Todos los televidentes. Me imagino que usted está con muchos trabajos, haciendo cuentas de dónde sacar más dinero, dónde quitar un poquito más. A ver, cuénteme, ¿cómo están haciendo todo esto para, para en este momento movilizar, movilizar toda esa cantidad de dinero para pagar los bonos, la canasta, la renta dignidad? Bueno, en primera instancia estamos recurriendo a lo que son los recursos del Tesoro General de la Nación que hemos venido recaudando entre los meses de enero y febrero y parte de marzo a partir del 23, 24 de marzo es cuando se empiezan a disminuir las recaudaciones tributarias eh, esto obviamente porque ya se habían tomado las medidas ¿no? de la horaria laboral reducirla hasta mediodía y bueno, después la paralización completa No, entonces ahí hemos tenido... Algún unas Recaudaciones, pero también hemos tenido una disminución en la erogación del gasto que se tenía en anterior gestión de gobierno. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, hemos tenido una disminución del gasto en combustibles líquidos, importación de combustible de aproximadamente 300 millones de dólares. ¿no? Estos eran gastos que lo realizaba el gobierno anterior eh, con cargo, obviamente, a la compra de combustibles, pero sin embargo, los combustibles aparentemente no llegaban a nuestro país. País, ¿no? Entonces hemos hecho un mejor control estricto y control seguimiento a lo que vienen a ser justamente las importaciones de combustible. yo formo parte del directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y tenemos una coordinación con la presidencia y todo lo que es la parte ejecutiva para hacer justamente ese control exhaustivo de lo que vienen a ser los gastos de las entidades que realizan mayor cantidad o utilizan mayor cantidad de recursos ¿no? entonces esto nos ha permitido de cierta manera tener el inicio de los recursos para poder empezar a pagar los bonos, ¿no? El primer bono canasta que eh, surge a partir del 6 de abril se empieza a pagar para un universo de 1.2 millones de personas, sí. las personas que percibían jubilaciones, de la renta dignidad, lo, las personas que eh, tienen el bono Juan Azurduy o los discapacitados, ¿no? Ese es el primer bono, primer universo de 1.2 millones que se comenzaron a pagar a partir del 6 de abril, ¿no? Ahora bien, después de que pase esta situación y del pago que se está haciendo, la distribución a diferentes sectores, porque prácticamente casi todos van a quedar con, con un bono, ¿no es cierto? Algunos van a recibirlo por única vez. En el caso de la renta de dignidad, evidentemente es casi, es prácticamente todos los meses. Eh, se dice que el 67% de las recaudaciones impositivas se han, eh, han disminuido desde marzo, desde que comenzó este problema del COVID. ¿Van a tener que hacer una reformulación del presupuesto general del Estado? Seguro que sí, seguro que sí, porque el presupuesto general del Estado ha sido calculado a un precio de barril de petróleo de 51 dólares aproximadamente y como todos saben ahora el precio internacional del barril de petróleo se encuentra en los 19, 20 dólares. Entonces esto hace de que haya que reasignar, obviamente un, hacer un recálculo del presupuesto a los niveles de eh, precios actuales porque no nos olvidemos que uno de los principales productos que nosotros exportamos, viene a ser el gas y está indexado de manera directa no al precio internacional del barril de petróleo, uh -huh. pero como le mencioné también estamos trabajando con los temas de créditos externos, como lo informó hoy día el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, el licenciado José Luis Parada uh -huh. eh, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo la Corporación Andina de Fomento Fonplata, en fin, hemos venido trabajando con ellos en restablecer las relaciones que se habían perdido en anterior gobierno desde el mes de diciembre del año 2019 entonces eh, eh, tenemos una buena conexión, los organismos están dispuestos a colaborarnos en las diferentes políticas que se han venido definiendo para pasar este bache no este bache que es complicado de que ha atacado a todos los países latinoamericanos, a todas las economías en el mundo y que no estamos exentos, obviamente, de recurrir justamente a estos organismos eh, multilaterales para que nos puedan realizar algunos desembolsos de crédito y nosotros podamos paliar ¿no? y no sentir tan fuerte el golpe como eh, se está sintiendo ¿no? en la actualidad. Bueno, no se va a sentir fuerte el golpe quizás este año, pero después... Tal vez sí, porque hay que pagar ese dinero que nos están prestando, no es dinero regalado, ¿no es cierto? Claro, son préstamos blandos, sí, que evidentemente tienen otras condiciones, ¿no? Porque eh, esto han tomado en cuenta los organismos multilaterales, no, ha, no es provocado por el gobierno boliviano, ¿no? Claro. Eh, ha sido una crisis a nivel mundial y que eh, han tomado obviamente conocimiento de que eh, los países más golpeados necesitamos de recursos económicos, inyectar a nuestras economías para no disminuir el flujo de nuestra liquidez y tratar de mantener esa estabilidad a nivel nivel macroeconómico no sin embargo eh, eh, hay que realizar evidentemente esos pagos en un futuro habrá que pensar también en las renegociaciones de los créditos y vernos cuáles van a ser las mejores alternativas no también estamos trabajando con la emisión de bonos soberanos no que está autorizado por el presupuesto general del estado 2020 eh, ya hemos visto que varios países han estado saliendo también ofreciendo sus bonos salió México hace un par de semanas el día de hoy no no me equivoco, salió también Perú y ha tenido una, un buen, unos buenos resultados con respecto al ofrecimiento de sus bonos. ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando ya también desde hace unos tres meses atrás con este tema, con los bancos internacionales que nos han venido obviamente eh, asesorando y vamos a ver en qué momento también salimos para poder capturar recursos y paliar, como usted dice, todos estos temas, este bache, esta reducción, enfriamiento de la economía que no le ha cocinado al gobierno. no Ha sido una crisis a nivel mundial y, que, y tenemos que trabajarla entre todos. ¿no? Le, hago un fa le pido un favor, ¿qué significa un crédito blando y qué son los bonos soberanos para que la población entienda? Bueno, un crédito blando son créditos a los cuales pueden acceder los países con condiciones, tasas de interés bajas, es decir, que estamos hablando de tasas de interés del 2%. 1.5% aproximadamente hay créditos que Bolivia en algún momento con China por ejemplo superaron los 3 a 4% de tasas de interés que el anterior gobierno contrató eh, o autorizó mediante la asamblea legislativa plurinacional ¿no? entonces han, han habido créditos que han superado estos porcentajes entonces eso significa ser créditos blandos no, con mayor plazo y con menor <coughs> tasas de interés y los bonos soberanos los bonos soberanos son eh, los títulos que emite un país como país y los ofrece al exterior. No son para el mercado interno, son para los mercados internacionales. Es decir, los inversores de los países extranjeros compran estos bonos y nosotros obviamente le pagamos un interés por estos bonos. Bien, ahora, ¿cómo, cómo se maneja esta maquinaria de, de imprimir billetes en cada país? Recién nomás hemos escuchado que en Estados Unidos eh, están imprimiendo billetes para ...por lo menos 2 billones de dólares porque eso van a reinsertar en su economía. ¿Cómo se maneja esta parte en nuestro país? Bueno, cada gobierno dependiendo del tipo de política monetaria que tiene definida en su país... ...tiene la facultad de poder imprimir billetes y monedas respaldándose obviamente con los activos que tiene en el Banco Central de Bolivia en este caso los activos financieros de respaldo viene a ser el oro vienen a ser las reservas internacionales las divisas, derechos especiales de giro, ¿no? entonces en base a todo ese respaldo, los bancos centrales pueden emitir billetes en sus monedas respectivas, ¿no? uh -huh. pero esto no es una impresión hasta la infinito ¿no? por eso está ese respaldo, ¿no? porque cuando un país emite mucho dinero emite mucha moneda, eh, provoca inflaciones, provoca que también salgan las reservas, que justamente esos activos financieros disminuyan. ¿no? Es por eso de que se tiene que tener bien definido qué tipo de medida de política monetaria se adopta cada país. Por ejemplo, Ecuador no puede imprimir billetes porque es una economía dolarizada ¿no? y es por eso que ahora tiene serias consecuencias con su economía porque no tiene una moneda en la cual ellos se puedan tratar de jugar en su política monetaria. ¿Y en el ¿no? caso de Bolivia? Bolivia es un país que tiene un tipo de cambio fijo, tenemos una moneda propia y podemos emitir billetes en base a todo ese respaldo de las reservas internacionales, activos financieros que nos permiten obviamente tener ese margen de impresión uh -huh. Le pregunto esto, con el fin de que se pueda evitar tanto crédito que ahora se está haciendo el país justamente para, para salir de este problema del COVID ¿En este uh -huh. momento Bolivia puede imprimir billetes? Eh, el tema no es imprimir por imprimir, el tema es primero tener el acceso a un crédito para fines específicos. En base a esos créditos y fines específicos se le requiere al Banco Central... Eh, la, los bolivianos respectivos ¿no? porque el Banco Central no nos va a otorgar dólares porque no imprime dólares lo que imprime o manda imprimir en otros países por medidas de seguridad son, son bolivianos Exacto. entonces en base a esos requerimientos y créditos que puede obtener un gobierno autorizado por leyes o autorizados por la misma Asamblea Legislativa Plurinacional es que se pueden concebir créditos y se puede requerir al Banco Central que emita billetes. Muy bien, gracias por haber conversado con nosotros, ha sido muy esclarecedor lo que acaba de decirnos. Seguimos con más. Gracias y buenas noches.